Yo soy optimista. De hecho, el otro día estaba viendo un reportaje sobre... se ha hablado sobre el Internet de las cosas, pero ahora se habla sobre el Internet de las nanocosas, que serán eh, chips o aparatitos que pueda tener el ser humano para, por ejemplo, beneficiarse, si tú eres diabético, de, de poder controlar tu azúcar en sangre en cada momento. Yo creo que la tecnología nos aporta muchas cosas buenas, pero también creo que renunciamos a otras muchas. A vivir detrás de la pantalla de un móvil, eh, postureando o haciendo fotos de tus vacaciones en lugar de estar relajado y viviendo el momento. Que por otro lado está la teoría de en cuanto lanzan los niños ya nos van a poner un chip, tal, vamos a ser una sociedad eh, vigilada, etc. Pero yo creo que es que la tecnología puede hacer mucho bien a temas de salud, a temas sociales. Me gustaría que fuera por ahí, caminar.